Esto se llama Cuatro Horas en Hong Kong, porque tengo una escala. Entonces, vamos a ver qué hacemos aquí en Hong Kong. Es un pedacito de China, una China, territorio especial. Dos, un país, dos sistemas le llaman. O sea que esto es rey contra occidental, ¿no? Pues no sé, es lo que yo creo. Bueno, ya arrancamos con las letritas. Confusionistas, o sea que confunden. Compré la tarjeta para el tren, directo, va del aeropuerto a Hong Kong, válida solo para el mismo día. Cuesta 115 dólares y de ahí vuelta. Y la usé porque tenía muy poco tiempo. Si hubiera tenido más tiempo, me hubiera ido directo en bus, tranquilo, relajado. Y necesitamos un bus para irnos al mirador, al mirador. Que me lo recomendaron como para darle un vistazo así por encima a Hong Kong. Para hacer un poquito de turismo en este rato y volver para el vuelo de la noche. No, encontré la estación de buses y ahí está mi bus que no se vaya. Aquí el personaje Le voy a pagar Y no tiene cambio Y entonces qué hago <ríe> Y me siento y me dice Pero pague Le dije Pero no tengo más Y atrás un señor Que está allá atrás Me dice Changes. Y me cambio así Sin que le pida Todo chévere <ríe> Hay que exacto Lo caso ¿no? no Ahora yo voy Sé para dónde voy Pero voy a ubicarme en el mapa Y por eso tenemos El Maps mi Mapa sin internet. Uy, el bus dice que tiene wifi. Vaya, hagamos la prueba. Uy, si tiene internet, bien. Entonces ya sabes, hay internet hasta en los buses. ¿sí? Porque este es bus público. o sea que. En el aeropuerto hay internet. En el tren hay internet. Ahora podemos decir que en el bus también hay internet. Eh, ya sabes. Bueno, yo hasta ahora voy en el bus. Y la vista y el paseo en el bus está muy chévere. <risa> Todavía no he llegado donde quiero llegar, pero desde acá, es que esto está subiendo una montaña, sube, sube, sube. Y está así como un gusano. Y de acá se ven perspectivas o vistas de la ciudad. Y ahora que voy por aquí en la vía, me fijé que pasan muchos carros, como muchos carros lujosos, así, de última. ¿Sabes qué me llama la atención? Que todo es bien moderno Y hay varios edificios que están como en mantenimiento Pero interesantísimo porque el edificio es súper alto Y de abajo para arriba todo tiene una estructura de andamios alrededor Pero son un mix entre estructuras metálicas y bambú Entonces son bambúes súper largos Ay, acá se ve, miren, se ven los, los sistemas de... Pues yo no sé cómo se llama eso Pero son andamios y todo es de bambú lo que me ha llamado mucho la atención así de golpe sí, en bueno. el poquito de rato que estoy aquí es que si bien hay mucho edificio un montón de concreto modernidad ciudad así pavimento hasta nomás. también hay un montón de verde Uf, esas montañas son densas miren, miren. Aquí. llegué al pico Victoria y en el mapa se veía como verde cierto entonces yo imagino un pico tipo vegetación y me encuentro este centro comercial así todo moderno Uy, ya con esta vista que está acá ya valió la pena venir. Súper bacano. Vamos a darle la vuelta por ese lado a Estos países así me hacen sentir como Singapur, que son un país que son la ciudad. Y la ciudad es el país. Y que se cruzan de lado a lado en unas par de horas. Qué loco. Bueno, hoy me cogió un día nublado. Y ya está bonito. Imagínate un día despejado. Eso debe ser súper chévere. Lo que vemos ahí es el océano. Pero ¿sabes qué? Parece un río. Como el otro está al frente. Pero claro, ya viendo el mapa. Y ya sabes que esto es océano. Acá adentro está este... Pues como museo, ¿sí? Donde hay fotos de esas que son como 3D. Como la que está acá. Entonces pues tú te instalas bien acomodado. Te tomas la foto. Y quedas así en 3D. Te quedarían fotos más o menos como este Yo tengo unas así que me dicen malas. Pero no, pues no tengo tiempo para meterme Viendo todos mis principios Tengo mucha hambre Y a la redonda No encuentro así algo Para comer El Comer en estos lugares Usualmente para mí Es lo peor que me puede pasar Porque ¿Sabes qué pasa? No es rico No es saludable No es barato Y sobre todo La comida nunca se parece A la de la foto La foto siempre es divina ¡Wow! Mentira Y nunca es así Es una cosita Insípida de... No coman eso No coman eso No hagan lo que yo Eso es un caso de emergencia Que no me puedo poner a buscar Tengo que irme la chica de información en el, en el aeropuerto me dijo que si quería venir. Podía venir en el bus, que es lo que hice, me dejó acá. O hasta un punto, cogía un bus y ahí me subía en un tranvía. Pero me advirtió que había mucha gente y podía demorarme hasta una hora solo para quedar a llegar al tranvía. Este es un montón de gente que está ahí. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué bueno que no lo tomé! ¡Qué bueno! Ahora voy a coger el bus de regreso. Pues ¡Vamos en bus! Acá es primera vez que yo veo un billete de un país. Que el nombre del banco no es un banco como de la república, ¿cierto? Aquí es una empresa, ¿ves? Se llama Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited. Oye, ¿y este es un nombre de una empresa particular? Yo nunca había visto eso en un billete. ¿O será que siempre he vivido engañado y así es en todos los países? El billete de 10 está nombre de una entidad nacional. O sea, de gobierno. Está nombre del Government of Hong Kong Special Administration Region. Re raro, ¿no? Si ustedes saben de eso me cuentan, sí, porque yo primera vez. Si ven esto que parece un bus, no es un bus, es un tranvía y parece que fuera un tranvía antiguo, mira. Deja que arranque, deja que arranque. Chévere, ¿cierto? Me parece tierno, bonito, interesante, curioso, auténtico, inteligente. Si ven este edificio, y pasan unas imágenes, si ven el conejito, las nubes, ven... ¿Qué es eso? Ver, ¿Un oso panda? No. ¿Qué es eso? <risa> Oye, bravazo, ¿no? Oye, cantan así como la música tradicional china. Bravazo, bravazo. Bueno, yo estoy, estoy así corriendo para poder ver más cositas. Uy, miren. Oigan, si ¿sí ven cómo las nubes reflejan la luz de la ciudad. Contaminación lumínica. Oye, mira este barco. Ese, barquito allá es la típica imagen tradicional de Hong Kong cuando lo ves, En los billetes o en cualquier logo. Pues yo nunca he uno de noche así. Mira qué bacano. Ah, qué bonito. Es el modelo turístico de un ex barco a vela que es a motor de gasolina, porque suena y porque huele. Hello, sorry to have off for saying almost one hour. Almost one hour. Yeah, and come here. And this show we can see the live show, the semen of live show. Oigan, o saben qué me pasa? es que no les entiendo el inglés, güey. Algo con entendí que 280 porque vi el letrero. Está bonito, pero no, vámonos porque tengo que coger un avión. Esta escena sí está muy muy muy local, porque vean. Tenemos el barco acá, Hong Kongs, y acá el señor que canta como ópera china. Oiga, miren que acá uno llega y un lugar importante, un mirador importante, ¿cómo se llama? Pico Victoria. Ve el nombre de unas calles, Queen, no sé qué, Victoria. Ah, cosa que, que nos hace recordar, nos hace recordar que esto fue imperio británico. Y me impresiona por cuántos lugares he pasado y de alguna u otra manera fueron imperio británico. ¿Tú sabías que justo antes de su muerte... Uno de cada cuatro personas en el planeta Era súbdito de la reina Victoria Sí, lo que están imaginando La típica escena de novia que se va a tomar una foto En un lugar interesante, ¿cierto? Pero el detalle, si ¿sí se fijaron la cultura china, el rojo es el color para casarse, pero yo quería que en asia sabes, porque en India y en Tailandia también, el color rojo es el color del vestido de matrimonio. Aunque también me pillé que en Tailandia, con el occidental, mucho matrimonio de color blanco mmm, europea. Toma nota, vestido rojo, ya sabes. Vámonos porque también va la